de personas en Brookaven, el pobre. Me adoro soy pobre, pobre, soy pobre, soy pobre, soy pobre, soy pobre, soy pobre, soy pobre, soy pobre, soy soy pobre, Me pobre, El que roba. Bueno familia, pónganse los cinturones que emprende un viaje. Dos horas después. <ríe>